Shakira ratificó que la bicicleta no es un plagio. La cantante colombiana y su colega Carlos Vives se enfrentaron a la justicia en Madrid por la denuncia del cubano Iván Rafael Castellanos. El artista alegó que el hit está basado en su canción Yo te quiero tanto. Sakira y Carlos Vives se presentaron ante un juzgado de Madrid y ratificaron que su hit La Bicicleta es original y que no tiene nada que ver con otro tema editado en 1997 por un artista cubano. El músico y productor liván Rafael Castellanos, radicado en España, Demandó hace dos años por plagio a las estrellas colombianas alegando que el popular tema ganador del Latin Grammy en 2016 incluye un estribillo. Basado en una melodía y frases originales de su canción Yo te quiero tanto, editada hace 22 años, Shakira y Vives llegaron juntos y sonrientes al juzgado de lo mercantil en la céntrica Gran Vía de la capital española. La cantante rechazó hacer declaraciones ante la prensa pero sí habló con el juez. La cantante colombiana declaró que la canción del IBAM no tiene nada que ver ni en melodía ni en música ni en temática con la archiconocida La Bicicleta, según recogió la agencia española Europa Press. La mía habla de mi tierra, es un homenaje a mi tierra, Barranquilla, Colombia, no con Cuba. Es otra cosa. Además, el demandante quiere hacer un vallenato pero no le sale, es como si alguien quiere jugar al fútbol con las manos, o quien quiere aprender inglés y acaba hablando portugués, dijo Shakira. Por su parte, Vives contó al juez que compuso La Bicicleta a finales de 2015 y principios de 2016 junto al compositor Andrés Castro y que no supo nada de la canción de Libam hasta que llegó la demanda al año siguiente. Libam, que presentó la demanda poco después de que La Bicicleta ganara los Latin Grammy a la grabación y canción del año, Señaló que reconoció la melodía en el verano de 2016 cuando la escuchó en la playa. También criticó durante la vista del juicio que ni Vives ni Castro sepan de dónde sale una canción.